Me tocó la del 2015, 2016, mucha muerte. Ya, Muy y en, fuerte. Y, y también me tocó la del 2009, 2010 en Santa Catarina. Sí. Santa Catarina fui secretario por 35 días, hice una limpia, corrí 500 narcoseta policías. Y, este, y le hablaron al alcalde y dijo: Si no lo sacas al cabrón, este, te vamos a te vamos a sacar a toda tu familia del panteón, le dijeron a, al alcalde actual.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 al alcalde actual y se asustó y me dijo que si le presentaba mi renuncia, le dije, inmediatamente ya ya vine lo que venía, ya limpié ya sí. esto, ya lo otro y este y con todo gusto y bueno, también fue muy riesgoso, pero se me quedó muy grabada aquella frase de Lorenzo Zambrano no huyan, enfrenten y saquen a su, a su país adelante sí. a su estado adelante y a su municipio adelante pues, entré, entré con, con ganas y no me tocaba. Aquí me voy a morir cuando diga Dios y cuando me toque. Porque cuando te toca, este, aunque no te pongas. Sí. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Aunque te ponga. Y es que fue una época, Marcel. Yo me acuerdo mucho y nada que ver con lo que tú viviste, bro, pero nosotros siento como personalidades del medio, pues también eres, eres, eres un target sabrosón. Yo me acuerdo que hicieron las diferentes empresas estrategias para mandarlos en taxi, que no anden en sus carros. Y, y la verdad, Uf. no vivías a gusto. Así es. Entonces, no, no, no quiero pensar tú metido ahí en los meros fregadazos. Fíjate que cuando hacen las cosas bien, yo te voy a decir dónde está el secreto de un buen secretario: cuando no te corrompes. Claro. Cuando tú no agarras billete, claro. ni a tus mismos elementos, ni a, ni a nadie, no tienes que agarrarlos. No es mentira. Es que si no agarras, te matan. No es cierto. Si no agarras, pues no agarras. Claro. Yo no agarré. Y me ofrecieron por todos lados. ¿Sí? No agarro. Y no agarro, y no agarro, y no agarro. Y había tránsitos policías que me decían, es que ya me iba a jubilar. Pues eres el ejemplo, yo te dije, yo llegué aquí y dije, el que robe se va a ir. Y si yo robo, me voy. Yo soy el ejemplo. No agarro, desde ahorita te les digo, ni me propongan nada porque se van a ir. Y hubo varios que, oye jefe, que aquí le mandan. Mira, no te voy a correr porque me los mandan, regresa Y dile que no agarro. Y este. Y así limpiamos San Pedro Garza García. Me siento muy orgulloso porque la gente de San Pedro Garza García y de otros municipios saben que Marcela Herrera claro. nunca les hizo una sinvergüenza. Al contrario, mira, ahí, si, tú, si tú pones aquí, si me lo permites, sí. eh, adelante, adelante. Aquí, yo me metí a Monterrey. Este, me metí a Monterrey porque, traja, porque un, de, le, le, le, sacaba la, la orden de cateo. Y esto jamás visto. Si tú pones, catean hoteles del Monterrey. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De que nos poníamos a trabajar, aquí saqué 13 colombianos. 13 colombianos de, que nos estaban robando aquí. Yo regresé mucho dinero a la gente que le robaban aquí. Hay gente que me va a ver y que va a decir sí, vino. aquí regresó mi dinero. Entonces, estamos al pendiente de todo. A mí... El que vivía aquí me decía que le habían robado, primero que nada llegaba y le pedía una disculpa, discúlpeme, porque como jefe de la policía, ¿Tienes que darle oye, dale hecho, la... y dices una disculpa, pues soy la policía, pues te... ¿por qué te robaron? No, pues porque, no sé, tengo el arma, tengo esto, tengo porque eran muy inteligentes, pero también era muy padre y, y, y, y les decía, aquí están, porque no nomás los agarrabas. Los hacías que te devolvieran el botín. ¿Cómo le hacías? ¿Quién sabe? Pero el botín te lo tienes Pero que regresar. Tienes que regresar.